Ayer se celebró, en un discurso más, la, la apertura del llamado Mi País Seguro. Llegó a San Francisco, Mi País Seguro. Eso es un título. Esa vaina es un título. Decir que San Francisco va a estar más seguro porque aumentaron eh, la cantidad de policías, pero yo tenía un lapicero cuando estaba sacando este tema y le hacía así a la cabeza de cada policía. Eh, le decía yo a alguien que estaba conmigo en ese momento, le decía, no trajeron más policía, pero nos preguntamos en la cabeza de ese policía qué cosa de nuevo hay en cuanto a técnica, en cuanto a moral, en cuanto a principio, en cuanto a amor a la patria, en cuanto a doctrina, en cuanto a filosofía de vida, en cuanto a seriedad, en cuanto... O sea que, si esa cabeza de esos policías no traen una estructura revolucionaria diferente, un amor a la patria, una capacidad de sentimiento por encima de Duarte, si no traen encasillado que vienen a San Francisco a ayudar a la seguridad ciudadana, tenga la seguridad que eso no sirve para nada. Ahorita lo que van a hacer, de cinco policías, cuatro pasan a ser aliados al tigeraje. Porque primero, no le dan sueldo decente. Segundo, no le dan una, una cuota, una merienda que ese policía no se ve en la necesidad que a las seis horas, ocho horas, sin comer nada, alguien le ofrece un sándwich, aunque sea el mismo tigre, y te coge el sándwich y la mano del tigre. O sea que eso es puro, pura, puro montaje para hacer algo, para que duren los cuatro años y, de, de, y después adornan que la seguridad ciudadana y la vaina robando, robando, no está ahí lo que robaron el lunes, en seguridad ciudadana, al compañero mío de aquí, de, del canal, que le robaron su pasola, porque que realmente eso no es un problema tan mecánico. Para hacer la seguridad ciudadana habría que explotar el país, cambiar a Binader, cambiar a los diputados, cambiar a los senadores, cambiar el país, entonces podría crearse sobre esa base una gente que ame al país, que piense en lo colectivo como los chinos, que los chinos piensan en el país y por eso han crecido, pero policía por un problema de un sueldo de muy mala calidad, miren ahí su seguridad Ciudadana, atiendan. Esa pendejada va a ser repetitivo. Esto lo verán ustedes con frecuencia, porque es que el policía no está preparado para sentir qué hay que hacer en ese momento. Así de sencillo. Dígame usted. Buenas noches. Buena, dime Duarte. Duarte. La guagua en la capital, Yo, no hay quien se monte. Dígame. La, la atracan. La. La guagua. La atracando en la capital. Ah, la guagua que la están atracando en la capital. Es que no, no, no, no. Eh, un policía para hacer eso tiene que tener en la cabeza una montura de doctrina de filosofía, tener un revólver y decir si yo soy policía, esa vaina no te da seguridad. Porque de cinco de ellos terminan cuatro ligados a los muchachos por un problema de realidad material. La vida es material. Y miren este chin aquí. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Miren esto, qué chulo! ¡Qué chú! ¡Mira qué chú está esto! Eh, qué bueno, sí, que se cayera, carajo. Eh, asamblea, este. Ustedes verán que Chu. Que Chu, eh, Chu Vázquez. Miren esto de, de, de Chu Vázquez. Eh, Chu, el de la seguridad ciudadana, el tolete que cree que con su mirada y su discurso así medio agresivo. Bla, bla, bla, bla. ¡Seguridad ciudadana! Esa vaina no es cierto, hay que cambiar diputado, presidente, senadores, síndico, hacer la revolución francesa y luego de lo contrario, es puro allante esa vaina. Pero ah, lo que salió bella es la hija de Chu, ahí sí salió ella bella, la hija de Chu, Abinader en vía terna de procompetencia, o sea, una maina más, ma, una de esas para darle sueldo a la gente. Y entre la primera que está en el listado está Chus Vasqueza, la hija de Chu vázquez Ahí sí le va a haber seguridad ciudadana. En ella sí le van a dar seguridad ciudadana, porque si la nombran ahí va a tener policía, va a tener jipeta y va a tener un sueldo que no tiene que salir a pedir. Ahí sí, chú. Ustedes no ven que es un montaje, que es una vaina. Y la gente todavía se lo sigue creyendo. Toda esta porquería. Ese diálogo, otro montaje. Y le está haciendo el coro ahí eh, eh, Guillermo Moreno. Porque Guillermo Moreno es parte de esta porquería también. Guillermo Moreno, claro, es oposición. Y quiere oler a revolucionarios, pero esa vaina es parte del montaje, es parte de la fiesta, él esté en la fiesta, para que esto se vea que es una fiesta